Los seguidores del break esos break lovers, sí, la break -lovers. Sí. qué gusto verlos este, la semana pasada no pudimos estar con ustedes pero esta semana sí y pues ya esto ya cada vez vuelve a vacaciones de aquí por, por eso de que nuestro fondo de playa aquí como que pues, bueno quién sabe si podamos ir pero pues por lo menos queremos hacer esa virtualidad de estar en la playa ya que sí sí seguramente mucha gente ¿Vamos a salir de vacaciones? Nosotros no, porque vamos a trabajar, vamos a atender las peticiones de, de nuestros 20 kilómetros. así ah. es, bueno pues este, se acerca la Semana Santa, eh, para muchos días de vacaciones, para nosotros no, ya que pues es una semana, la semana mayor, la semana fuerte de trabajo en cuestión de comunicación, sobre todo en el ámbito de, de la Iglesia Católica, ¿verdad? Así es, y como no vamos a salir de vacaciones, Quizás mejor nos pongamos a recordar cómo fueron nuestras vacaciones cuando éramos pequeños y no nos costaba pagar las vacaciones. Eso y más. Pues así es, queridos amigos. Esta, este año pues no nos va a tocar poder irnos de vacaciones en Semana Santa. Sin embargo, pues aquella añoranza que queda en nuestro ser, en nuestra mente, en nuestro corazón, evocan esos recuerdos de nuestras vacaciones de años anteriores. ¿Uno tuvo Paquí, alguna vacaciones, algunas vacaciones que recuerdes de tus tiempos? tiempos ¿Qué tipo sí de vacaciones? Así es. <risa> Me acuerdo de una muy clásica de, de la gente de trabajadora, asalariada, <risa> como nosotros somos y como este, coloquialmente en las redes los conocen como jodines. <risa> a la cual pertenecemos. Exacto. Este, cuando era niño, hace algunos años, se acostumbraba a rentar un camión, y no era un turno, era primera cosa, eso ni existía creo, pero existían los Ruta 3, los Ruta 2, el Castillo, y en uno de esos nos lo rentaba el abuelo, y, y nos subíamos, el tío, la tía, el, sí, todos los tíos, este, todas las familias de, de, llámese, desde el nieto más chiquito hasta el abuelo, ahí metidos en el camión, y el, ¿cómo se puede decir?, era una ruta de dos llegadas, la primera era Cristo Rey, y la segunda era los pastitos de Guanajuato. Entonces, <risa> así es, iba el camión así lleno. Y, y pues, para no hacer gastos extra, pues nos llevamos nuestro lunch. Entonces llevamos, las mamás llevaban sus bolsitas con tortas y sus huequitos cocidos. Y pues era lindo, era lindo, muy bien. bonitos recuerdos de ahí cuando todavía podía quedarse en los pastitos. ¿Recuerdas sí. de aquella anécdota de aquella de que se hizo tirar una noticia de que el gobernador dijo que no iba a dejar entrar? Pero era el gobernador, <risa> el, digo, el, presidente, el presidente municipal, el presidente municipal que no quería dejar de entrar este, personas con la Pues qué bueno, <risa> qué bueno que lo dijo ahora, porque antes no habíamos podido llegar a los pastitos. <risa> Exacto. Sí, los claro, tiempos cambian, pero pues bueno. Oye, pero en Guanajuato siempre se les ocurren cosas bien locas, este. ¿Te acuerdas cuando querían prohibir los besos? ¿Los besos? Besos de ceniza. ¿Por, ¿Por lo del callejón del beso? No, que ya no te puedes besar en la calle. Bueno, supongo que es por lo del callejón del beso. Lo pues, sabes. Yo, pues, yo me acuerdo también, una vez que fui al Cervantino, eh, estaba en la universidad, estoy hablando por ahí de los comienzos del año 2000, del nuevo siglo. Este, recuerdo que hasta la gente se quedaba dormida en los cajeros automáticos <risa> y entonces los aferraban y ya cuando llegabas al cajero automático <risa> y se vio alguien allá adentro, pues regresabas y buscabas otro lado. Sí, era un relajo ahí, bueno, guato, yo creo que por eso fue que pues, empezaron a hacer tantas predicciones porque sí era, la verdad, sí era un auténtico des... Papá, Oye, papá. el Cervantino, el a ver, sería considerado para los chavos unas vacaciones es que más bien yo pienso que el Cervantino más bien es el pretexto Pero la gente puede ahora sí que ir a Guanajuato de vacaciones, ir a turistear, ir a echar verse con los compas, ir con una novia o el novio, o definitivamente, pues sí, para lo que es ir a un evento de Cervantino Yo creo que sería el último, porque al final se convertía en Cervantino Exacto Sí, así es Sí, pero yo pienso que más que vacaciones es como un viaje de cuatro, entre cuatro. Es? es la salida obligada cuando eres joven. Ah, dale. Cuando eres así, una milla. Sí, así es. ¿Cuántas veces fuiste para aquí? No, yo no fui dos veces, pero. Ya grande, o sea, ya. ¿Y ¿Grande cuánto es? 45, 50. No, como a los veinticantos, no sé. ¿A cuánto lleva el Yo sí, ¿Lleva mucho? Sí. sí. Eh, desde los, ¿qué? ¿60? La verdad no sé, por si sí son. Ah, Ahorita se los pongo ahí. Sí, ahí, ahí. Allá atrás van a ver que... A ver producción, investiga ¿Qué <risa> año comenzó ese marino? Y ponlo bueno, aquí. <risa> sí. De hecho, cuando estaba en la universidad estudiando la carrera de diseño uno de los maestros este, estudiando en la Universidad de Guanajuato Diseño Gráfico. Y entonces, eh, no recuerdo cómo estuvo la historia, pero consiguió el primer cartel. estamos más bien, el cartel del primer este Ah, no pues sé si lo puedo conseguir. conseguir este sí, entonces era como que, bueno, no, me recuerdo que no lo presumes con que miren, yo lo tengo, el cartel. Y siempre tiene no, que no tener sí. un cartel de colección. Así es, un cartel de colección. sea, pero regresando, vacaciones. qué playa, ¿cuántas veces? Ah, fui una vez a la playa cuando era niño, eh, no recuerdo mucho, pero sí recuerdo lo cual. Este, Barra de Navidad. No sé si está entre Jalisco y Nayarit, o más Jalisco, no no recuerdo. Eso sí, no. Pero sí, Barra de Navidad, muy bonita, muy, muy solita. Antes, antes Barra de Navidad era como playa virgen. Entonces, realmente las personas que estaban ahí eran muy pocas. Mi padre, yo creo que todos mis hermanos se han de acordar de ese viaje. Porque realmente a la playa no salíamos. solo éramos... De Balneario, Guanajuato y la montaña, y en pues Éramos ocho, entonces no creo que era muy fácil <risa> llevar a ocho este, rufianes a la playa, pues no no era muy fácil. Y, yeah, yeah. ¿Cómo eran los balnearios? ¿Cómo te acuerdas de los balnearios? Bueno, los balnearios ya fuimos más grandes y nos íbamos en la madrugada, por decir, como a las dos de la mañana. Sí, porque, porque era un balneario en, en Michoacán ah. o era un balneario en, en Jalisco o así, balnearios no, no aquí de la ciudad porque aquí sí había dos o tres, el trébol, el, el, el, también existía splash. No, existía el trébol y las carandras o no sé pues, quién. Los toboganes, ¿no? Sí, Pero también no. eran ya muy viejos. Pero estaban aquí cerquita ¿eh? sí. y a los que sí. nosotros íbamos era a Zimbase y se enfocan, no sé ¿Sí, si te exista Y yo, no, no, no sé nada, la... fallas técnicas, perdón. También <risa> sí. yo que estoy frente a una cámara. <risa> se ve... Estoy sosteniendo una botella, sí. Se ve, ahora no se ve, ahora se ve, ahora se ve. Ya. El día fiel, sí, tus vacaciones, este, venme. Este, ah, ah, ah, ah. las ocasiones. bueno, yo recuerdo que este, más bien ni siquiera me acuerdo pero está la evidencia en el álbum de, de las fotos familiares que yo fui más anillo, yo creo que tendría unos dos años porque me una foto salgo, dateando y con un pañal ¿y tú sí. que estamos a ponerle una de esas fotos? no, eh, no porque no. Es, <risa> <risa> <espérate>. <risa> no, tal vez a ver producción, este, <risa> Déjame consigo sí. la foto <risa> no, sé que. Este, entonces, eh, pues eso no me acuerdo, pero de que sí me acuerdo fue a los 7 años. Eh, fuimos a Manzanillo, eh, pero me acuerdo así muy, muy pocas cosas, así vagamente. Recuerdo que no llegamos a un hotel, sino que llegamos a un barrio donde eran Incluso hasta tenían cocinetas esos búngalos. Y este... Y... <ríe> Era todo una miseria porque, este... Íbamos de vacaciones, pero los papás nos voy a cagar. Ah, íbamos de vacaciones, pero y nos llevamos nuestros cuadernos de la escuela. <risa> sí, son vacaciones. Pues sí, no sí. se estudian vacaciones, pues, ¿no? A sí. menos de que seas muy burro o ¿no? fuiste muy burro. Yo creo que era eso, fíjate. Ahora que lo mencionas, yo pienso que era eso. Como que, bueno, ciertamente yo fui el más burro de toda mi familia, de todos mis hermanos. Por eso acabé esperando un diseño gráfico. Claro. De relaciones. De relaciones. Pero sí, este, recuerdo que yo me llevaba mi diveta para hacer tareas. Este, entonces ya eh, me acuerdo que acabábamos de comer, y yo entre de ratitos a no, no, no, y no no. Y si no acaban, no se van a la alberca. No, pues ahí está. No, no, este, perdón papas, porque no pero bueno, así era, así fue, o pues sea, en ese tiempo no comprendí muchas cosas, yo pienso que estas alturas no las entiendo, necesitaría preguntarles, pero ahora que lo mencionas, creo que sí va por esa parte, que yo me atrasaba mucho en la escuela. Entonces, a lo mejor los maestros eran los que les decían, tenga, eres el Que el niño. Tío. Así <risa> es. Ándale, <risa> así Bueno, este, y ya después de eso, no fue hasta que estuve en la universidad, que regresé a la playa y esta vez para Nuevo Vallarta pues ya vienes las cosas de una manera diferente, pero... ¿Pero ya te tocó ¿no? a ti eh, No, de hecho, mamá se sacó un ya que no sé cómo estuvo de su trabajo, o algo así. en uh -huh. caso de que nada más, mamá puso un poco el de la roca del dio, ¿El parcones? ¿no? ¿Sí? ¿Cupones? Algo así, ajá. Y ya fuimos todos y sí, muy padre todo. Eh, pero durante ese lapso de tiempo de un lado, de ir a la playa, yo recuerdo que era muy seguido que empezaron los tiempos de lluvia y nos íbamos al campo. Mi papá es de una comunidad que se llama Los Arrastres, eh, que está cerca de la comunidad de San Juan de Llanos, yendo a la carretera Partecida a San Felipe y casi llegando a un entronque que está hacia... para darte a... para irte a la de la sierra donde no se, se acabe el mismo ningún... <ríe> <ríe> <ríe> <ríe> Esta Estás en Comunidad de los Arrastres y ahí mi papá nació pero después se fue a vivir a otra comunidad que se llama Rencon Ortega que está cerca de ahí de esos mismos rumos y no ya me conocí ni nada nunca no yo este, y entonces este, mi papá ya ha seguido, bueno, nos íbamos todos eh, seguido para allá en el tiempo de lluvia porque era cuando había dormido el río y llevaba agua sí. y así entonces era muy padre porque íbamos a tener de campo y recuerdo que nos acababa de entrar por en Río pero era un río así tranquilito digo muy grandote pero sí, poco profundo, pero sí si cuando está chiquito pues aunque esté un poquito chiquito así en agua, pues se si te suerte y era bien chistoso porque lo que más me cansaba de esos lejes era de... Uh -huh. eh, bueno, ¿Otra decir? vez? ¡Otra <risa> vez! <que risa> <más? risa> este... Cuando mis papás se les ocurrió comprar un cassette. Bueno, para las generaciones, un cassette. Para las generaciones nuevas, un cassette era un dispositivo con dos rueditas que tiene una cinta magnética y en esa cinta magnética quedaba grabado el sonido. Entonces al pasar por una cabeza... Magnética. Magnética. <risa> de YouTube? No, no. No. Entonces, recuerden que compraron un cassette, ¿la tienda de qué? Uh, de, de... De... Música... Este, de... la Santanea. No, la quisieras. <risa> no. <¿Era>? ¿Nortel? No. Cricri. <risa> -cri? <risa> Aparte de las de Cricri. No. Compraban, compraban un cassette de nada más y nada menos que del Santo Rosario. No. no. Entonces vamos empezábamos, más bien agarraba a mi papá para salir a la carretera y ponía el casete. Y teníamos que rezar y Entonces, eso <risa> es no, era un bueno, martillo. <risa> bueno, perdón, no era un no, martillo, era. Pues uno va a esa no quiere decir sí, dice. Entonces, un ponerle así como que ah, recuerdo esa parte. Pero bueno, eh, casos de que ya terminaba ese casete del Rosario y entonces ahora sí venía la música. Mundana, por así decirlo. <risa> este Y así era, esos viajes y sí los hacíamos muy frecuentes. ¿Qué vacaciones les gustaban más? ¿Semana Santa, fin de año o de Navidad o las, las vacaciones largas de verano? Pues es que yo recuerdo que en Semana Santa nunca nos... Ah, sí, cierto, ahora que lo mencionas. En Semana Santa nunca nosotros salimos de vacaciones, siempre eran las vacaciones de verano, porque en Semana Santa sí mis papás guardaban mucho esa parte de, de tiempo de reflexión, tiempo de meditación, no es tiempo de relajarte, de echarte de vacaciones y todo. Pero sí recuerdo que una vez, este eh, no recuerdo. Es que ya se me cruzaron los cables. Dos horas más tarde. Dos horas más tarde. ¿Tú esperas? ¿Tú esperas? <risa> Sí, recuerdo que una vez fuimos de vacaciones a los... Ah, no, no, ya me confundí no. Este, recuerdo que sobre todo en Semana Santa eh, hacíamos mucho lo que era la visita a los Siete Altares. Tradicionalmente son los jueves de Jueves Santo, terminando la misa de jueves Santo, de la, de la misa de la Cena del Señor se responde al Santísimo en muchos templos, pues, se hacen altares al Santísimo. Y entonces lo que hacíamos, lo que se hace eh, tradicionalmente, es visitar siete altares, de los que tú quieras al templo que tú quieras, y rezar una oración que viene en un librito que dice visita los siete altares. Y entonces era la, en cada altares se eh, conmemoraba eh, el proceso de aprehensión de Jesús. Por ejemplo, en visita de del primer altar era cuando Jesús era arrestado y luego segunda visita de altares era cuando Jesús se daba con un comparecente de San y luego la tercera visita comenzaba con Pilato y luego no, con Heróis y así, sucesivamente hasta que finalmente en la última casa se conmemoraba pues, lo que era la crucifixión este entonces nosotros, yo no recuerdo por qué no lo hacíamos en la noche y entonces curiosamente nosotros lo hacíamos el viernes Santo en la mañana en los caminos de la crucis, hacíamos la visita de las siete altares este, ah, entonces, eh, eso es lo que hicimos. Ay, detenemos, detenemos. Somos del break. Y no nos <risa> ¿Qué pasó? Ah, es cierto, es hora de despedirnos. Bueno, nos, este, nos presiona el trabajo, entonces se acabó nuestro break. Así es, sí. no nos vamos a despedir sin sí, agradecer a todas las personas que nos han dado like, que nos han seguido y sobre todo que nos han comentado. Así es, muchas gracias por, seguir, este, por seguirnos y los invitamos a los que no nos siguen que nos sigan. Este, no olviden compartir nuestros videos, les ¿no ha gustado, denos un like, un me gusta, un me encanta, lo que quieran, menos un menú. Sí es. Y también una la recomendación de todos los likes, ¿No? que y es la sí. primordial y es que compren el semanario Gaudium, está en todos los puestos de revistas, sobre todo en Zona Centro y en sus parroquias. Y si no lo ven en sus parroquias, echenos una llamadita y van a ver que va a aparecer pronto ahí. Ay, ¿En eso? sus parroquias? Ah, ya. ¿sí? Sí. <risa> sí. O igual pueden descargar el formato digital en la página www.gaudium.covidbacleon.org y dan clic en donde donar y ahí aparecerán las instrucciones para que ustedes puedan descargar su versión electrónica. Y, ah, y también no olviden compartir, no, no compartir, estrellitas, darnos estrellitas. ¿Por qué? Porque no solo de estrellas vive el hombre. También de <risa> <risa> Al revés. Porque no solo de paz vive el hombre, sino también de estrellas. Así es. <risa> Muy bien, esto fue todo por nuestra parte, gracias por vernos, nos vemos la siguiente semana. Hasta luego, sean felices.